jefe, UGR, Oscar Soriano, Camachera, que Quetau, Municipios, que Cochabamba y Aztamantas, Registrarán, que hay daños por y Nincupi, Chaytaj Carman, Caí Eladas Nisgawan. Son Misque, que ha hecho conocimiento, que ha sido Tiquipaya, Arque de la misma manera, y por la prensa sabemos que también ha sido Totora la que ha tenido este tipo de afectación. No ha llegado hasta el momento ningún informe de manera oficial por parte de ellos, porque tiene que haber una evaluación de daños y necesidades, tiene que haber el informe técnico por parte del municipio, un requerimiento de la, de la autoridad eh, máxima, en este caso del señor alcalde. Soriano Zachichera que cae afectación registrar, corra que hay comunidades, zonas altas, necta, pero suyancu reportes alcaldías manta, ya hay afectación, Casrán Manta. La afectación es en la parte agrícola, ¿no? sobre todo es agrícola, ¿no? No, no tenemos datos ni tampoco podemos decirles específicamente qué tipo de cultivos hasta que no tengamos un dato oficial. ¿no? De la misma manera también nos expliquen y nos digan de qué manera están ellos atendiendo estas demandas, o estas necesidades, ¿no? Entonces estamos solamente sujetos a aquello. Autoridades de Charanco que Gobernación Manas de Sibinchu informes necta que afectaciones nisgata, chaitas karman chay y heladas carga que municipios municipios tapacarijinata, coca -Pata, necta. Dirección Departamental Movimiento al Socialismo, Caico Chabamba y Atamanta, Camacharranco, que cae 9 de julio, Zua ampliado Caicón al Maipita Zuanganku, preselección de candidatos, diputados, paj, jinamantat, senadores, paj. El presidente Debo ha tomado como prioridad a que los jóvenes, estudiantes, profesionales puedan involucrarse en la administración pública, sin embargo, no se ha hablado de porcentajes, pero sí eh, debería de tener una participación importante eh, en las diferentes estructuras del gobierno, en la administración pública del estado. Gira es que, que gallarconga socialización que kai agenda 2025, Maepis de exiti que kai proyectos zwasanta kai gobierno presidente Evo Morales disgaan la socialización del programa de gobierno, la agenda del Bicentenario, que sin duda eh, va a estar siempre permanentemente abierto a seguir recogiendo opiniones, sugerencias para poder enriquecer y hacer que un programa de gobierno sea con la participación de todos los sectores sociales quienes eh, tenemos diferentes eh, criterios, opiniones, demandas,